bien fue. señores la rosmaría le responde a santiago matías a lofoque oh. con qué salto a lofoque y que ella le respondió porque bastante duro ella y que él quería que él fuera a hacer la entrevista y después fue que quiso señores el productor santiago matías a lofoque recomendó le hizo puesto un consejo a la rosmaría de producir un dembow a fin de que su carrera quiera mayor notoriedad y pueda posicionarse en la industria musical con el referido género que actualmente identifica a la República Dominicana. De igual forma, el productor instó al artista a evitar las canciones nostálgicas, tras considerar que con la composición de Dembow obtendría mejores resultados. Eh, sin embargo, a través de un live en la red social de Instagram, el artista le respondió a Matías y dijo que si es, sí, es verdad que ella, que, que ella llora, o sea... Pero que su música gusta y que ahí están los resultados, porque cada música tiene su público. Vamos a ver el video primero de Santiago Matías dando esa, ese consejito a la Rosmaría. Ya le di ahí una galleta sin mano. ¿Por qué ese señor viene y le da un consejo a Rosmaría? Una porque se pegó y no fue por la sombra de él. Sí no, no ha querido dejarse utilizar de él. ¡Ay! No le quiso dar una entrevista. o oh. Ya estaba en su época. Entonces, a lo con una persona que él quiere, ese es el único problema que él tiene, que él quiere que todo gire en torno a él. Exactamente. Eso es así. Un egoíso. El Super Kenny eh, es el manager de ella, que era el joven de la, de la nueva, nueva escuela. escuela. <coughs> eh, tu cumpleaños... El único sí, claro. tema que está vigente de sí. ellos y, y es por los cumpleaños. Palomón, ¿no, Manny? No, no, porque es Manny, es millonario él, ¿eh? con ella. Pero, ajá, hay que ya, ir, ya, la, una, la única canción que sigue vigente de ellos es por el, porque sea, siempre en los cumpleaños. Pero se que en España, ellos duran tiempo, después que se apagaron aquí en España, no, el, el fueron, dieron fiebre, dieron fiebre. Y él está él posicionado bien como empresario. Sí, claro. Sí. ¿Tú mm. ¿Me entiendes? Entonces, esta muchacha va muy bien si es llorando con ataque, que ella se está pegando con y madre, se que... está buscando con Amarie. Claro. ¿eh? Dile a Luis Segura que deje de llorar en la, en la canción de Ana Gabriel. Ya le decimos. ¿eh? Es, Dile a Luis Segura que Pero haga un demo. cierto. Ahí hay muchas razón. Muy viejo, ¿Eh? No. Y ella ganó premio, ganó premio, ganó premio qué no, es el no, resultado ese de ella ese el, resultado. el positivismo que ella tiene eh, no me menciones esa basura tú loco viejo aquí. pero Marco no entiendes, pues, adelante esa de esa joven no pues, tiene ella le ha dado resultado si ella no, si no estuviera pegada el consejo va Sí, ella no le ha pero ella ha grabado sí. tema chuqui también que no tiene que ser de embolla y con ya el fecho ya grabó ha grabado tema pero y está de, bien. Oye, está bien se pegó. y sí, se pegó y con, con Juan Magán también hizo una canción ¿Por qué no le da lo, a lo abatido de él hay mucho abatido <risa> <risa> <risa> a lo abatido que él tiene ahí que tiene una licuadora <risa> <risa> Marvi atención ¿Eh? ¿Cuál es ¿Entienden? lo que es? Es que realmente no tienen porque son los colores no, de ella. No, no, no. mm. Escúchame, que le diga al Cherry que deje el dembow. No, no, no, no. Dile al Cherry que grabé <ríe> balada. ¿Mm? Al Cherry que grabé balada. Yeah. <ríe> eso es como tú decísle al Cherry. cherry lo mismo, lamentablemente, grabo, grabo a los foques, usted puso un huevo con ese concepto. Un cartón. No, un cartón. Porque esos son los colores de la Rosmaría. O sea, lo que lo describe a ella es eso. Entonces. Por eso, porque pero se para que quiere que deje yo? que bueno, es que si eso le da resultado. Bueno, pero quizá él quiso decir que que que, polémica, que que que que que que que bien. que que a, a ver si pero le va que también no variar. Variar no que que que que que que que que que variar. que que que que que que que que que que no que que que que que que que que que que que que que que que que que que que que que que que que que que que que que que que que que que que que a ella le puede ir bien. Pero, Pero es que ella que le está yendo bien. Hasta en el este, llega, llega. Ella está en México, que va a hacer una Pero canción hay, con un mexicano. Van, no recuerdo el nombre. ¿Qué por esa que le gusta bailar a los fokens, toda, lo foquen, toda sí. Quiere no, no, salir, está dolido. Este quiere, está dolido. quiere buscar sonido con esta muchacha que está muy bien posicionada. ¿Tú entiendes? En México suena ella. Muchísimas. En, en Colombia también. En Colombia. Hay ah, fritos internacionales con muchísima gente. Con con, con, no, con muchísima gente, con muchísima gente. gente. entiende claro. Entonces a los que tiene que dejarse de eso. Está bien, él ¿eh? aporta mucho al a urbano, pero tiene que dejarse no, no, y ese fue el Tazo, que le, le, le devolvió la tiradera a, a, uh -huh. a, a, a vaquero ayer. Yeah, con sí. lo puso buena ayer. Yeah, yeah. yeah. a, a, a los foques, ¿eh? se yeah. aplicó fe ayer. Ay, pobre ellos Vaquerón. Saben. No. <risa> pobre no, vaquero. vaquero que no sale de... Vaquero lo sacó a la luz ahí. Lo sacó a la luz, pero tú no viste lo que él dijo ayer. No, le entre... no, ay, muchacho si Ay, muchachos... si sí, vaquero lo sacó a la luz él lo sacó ahí soy Yo con, no con, yo, con yo, esa Yo, yo, yo no con esa vuelta. No con esa vuelta. Le devolvió y como él sabe responderle a la tiradera, en un micrófono le devolvió durísimo, respondiéndole muchas cosas. ¿Eh? Braza. No, no, no, no, ba, no, ba, no eh, a tiene... los que le respondió, a Vaquero, tú sabes que Vaquero le hizo una tiradera, okay, los panties. Okay, okay, okay. Entonces ayer a los que le respondió eso, ah, a, sí, con, por... con los líos, tú sabes que ellos, ellos quedaron en líos legales, que Vaquero ganó por, por, por, por unos trámites que hizo, que le ganó Bombón Production también, pero él le, le, le destapó muchas cosas y le dijo que se peinaba para arriba. Pero que esas tío? son cosas personales. Pero lo dijo. Pues elemento él eh, le eh, eh. a la mamá, la mamá en no, el que tema. No, no puede, usted no puede ganarme cosas musicales con cosas personales. Usted no puede a mí hablarme, Vaquero le ganó. Vaquero, pongo el tema de el, el tema Vaquero, Vaquero mientras muchas cosas personales, de, de los foques en entiendo? el tema. Entonces, el que dio a conocer a los que fue Vaquero. ¿Eh? En ese tiempo, no me de cotorra, yo ando, con, había que hablar con, no, ahí lo puso, vea, usted que va a coger teléfono. Cuando todo el mundo estaba en fiebre con eso, no me de cotorra. Todo pues el mundo era, no, era los Tú sabes lofoque. que a los foques quedó dolido, fue porque mm, en el momento del despegue, ellos sacan a los foques y pusieron a o o OW. Porque los familiares dijeron, tú no puedes tener ese muchacho ahí, el muchacho viene de, de Taisito. Este claro. Con a su hermano. Pero, mi, mira, mira la cosa, mira la cosa de Dios. ¿Quién es a los foques? Es que a veces, con cosas que le hagan a usted, usted tiene que recapacitar y, y hacer, no, no pude por aquí, vamos por aquí. Claro. ¿Tú entiendes? Claro. ¿Eh? No, no, no, le dijo muchas cosas personales. Estamos hablando de, de música. Tú eres rapero, yo soy otro rapero. Tú tienes que ver que se dé por la nariz, que se dé por donde quiera. Problema, habló también de la violencia doméstica. ¿Tú ¿tú tiene? Tí, Son problemas casa, personales. Lo dijo, a los foques le dijo, le dijo, tú sabes que yo te vi cuando tú, porque a los, los foques vivió con él en la casa. Y le daba de que gol para la mujer. A los foques revolotó todo eso. Mira. Mira, escucho y me y no escucho. Duró mucho tiempo también. comiendo de la mano vaquero y de bombón. ¿Tú entiendes? No, pero que todo eso, todo eso que le, todo eso que vaquero conseguía era el mismo bombón también. Está bien, el mismo pero vaqueror, tú, lo, que, lo que yo quiero que tú entiendas que se le dio la mano, sí. Tú entiendes que sí, con bombón. Tú entiendes puedo, con número. Porque si yo me pego y te pongo a ti, ve familia, te llamo familia, tú claro, en Santiago, claro. ve vamos, coge una de para acá, porque tú andas conmigo ahora cogiendo los teléfonos. Entonces, hay que saber tú. Le dio un poder. De, un poder, Le di exactamente. Un poder. Se lo Entonces, yo si si te digo, poder. ya eh, a los dos años, familia, ya mira, tenemos que cortar el contrato, quedamos siendo amigos o enemigos. Porque estamos en contrato, ya hay otra persona que va a hacer tu trabajo. Siempre hay que ser agradecido. ¿Me entiendes? Pero tú te vas a quedar con un listín. Con un poder, claro. Y cuando tú llegas a Santiago, ah, no, llegó la familia, familia y de neto y y y Flow, entonces, pues, ah, no, dale pasar ven. Es no, un empresario. Sí. <risa> Mira, be, no entiendo. me los pies a mí, pero me abrió la puerta, eso a mí. En la música. la música. Después su primer manager con los Pepe, pe, pe, ¡Claro! el eh. Crow! Pero la es esa, ¿no? Hay que tener la no, visión. La, la visión ello. siempre hay que tener. No, es que es así. ¿Tú entiendes? Eso es lo que a mí me ha cerrado muchísimas puertas. ¿Y yo qué hago por el otro lado? no ves? ¿Tú ves ¿Es cómo así? es? Dark. Por todos lados. ¿Eh? ¿Tú ves que yo he, he, he, Se fue fulano hoy día. Se fue, Dijo a mí, tranquilo. Que lo que está para uno, no se le pregunte quién llegó. El hombre. Estábamos esperando una persona, familia, pero son un testimonio. José ando ahí, familia y yo, como dos locos, sentados. <risa> <risa> así mismo, una hora. Y el tipo se nos fue por atrás. Se fue por atrás. Con nosotros ahí en el aire esperándolo. Y vino el, que, el, el comandante. Y lo jalamos. Es, es decir, que usted tiene que persistir. Nunca desistir. Así es. Claro. Dios tiene un propósito con usted. Y cuando Dios dice, vea, bendiciones, para allá van. fue no se lo que ni durmiendo se lo cree usted. Pero, pero, pero, Qué el éxito. ¿No <risa> entiendes? Entonces hay que aprender a ser agradecido. Hay cosas que le molestan a uno porque no son una papeleta de dos mil pesos para que esté bien todo el mundo. Hay, hay cosas que a veces yo tengo la razón. Pero yo tengo la razón. Y me quedo callado porque no me conviene en el momento. Sí, sí, Va a sé. salir a la luna, ¿verdad? Después.